Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno La verdad es que me había venido aquí para montar lo que es la cuerda, lo que es el columpio Me había traído también la otra cuerda más grande y esta la iba a usar un poco para al principio pues poder tirar sin, sin tener ese peso que quedaba la cuerda grande y que no me permitía lanzarla, eh, lanzar la piedra bien contra, contra la rama Entonces bueno, pues me he traído esta pequeñita ¿Qué pasa? Que cuando he llegado aquí pues se ha nublado eh, Está habiendo unos truenos bastante fuertes Y creo que dentro de nada pues la tormenta estará encima Entonces bueno, montar la cuerda no sé si merece la pena eh, Como veis tengo bañador por lo que he ido a Ávila por el cambio de fase He cogido bañador, he cogido todas las cosas que necesitaba Y bueno, pues ahora veo que, que me va a llover Además he intentado esta mañana trabajar pero... Parece ser que el destino no quiere que hoy sea un buen día, así que, así que me han cortado la luz, eh, han cortado la luz general de todo el barrio, aunque bueno, yo esto lo sabía ya, que se iba a ir la luz. Lo que pasa es que bueno, pues no he podido trabajar bien. Además hoy he intentado dormir por la noche. Eh, ha sido gracioso porque, no sé, parecía que había un reloj o algo parecido, y de repente ha aparecido como una babosa o algo que estaba comiéndose un plástico y no sé cómo una babosa tan pequeña podía hacer un ruido tan fuerte pero es que me despertó a las 3 de la mañana cosas, cosas que, tiene, que tiene la vida así que nada, la verdad es que llevo una racha mala desde ayer a hoy así que creo que este cambio de fase significa que las cosas a partir de ahora van a cambiar un poco y vamos a tener que, que adaptar la mente para para aguantar la, la situación. Todo, toda, esa, toda esa libertad que habíamos conseguido durante este confinamiento, que es curioso, pues parece que ya llega a su fin. Espero más adelante poder seguir disfrutando de, de todo lo que habíamos conseguido. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así que nada, yo me despido aquí porque creo que no voy, a montar, no voy a montar la cuerda, no voy a montar el columpio porque dentro de nada va, va a llover. Así que nada, he venido aquí, voy a contar esto y me vuelvo al coche y me vuelvo a casa. Así que nada, muy bien, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.